Bueno, ahora sí entonces vamos a ver la solución del ejercicio. Yo voy a empezar de atrás para adelante, casi para el final, por el punto 3 que hice, generar la clase equipo abstracta. Y voy a dejar la clase genérica para, para el final del ejercicio. Bien, me dice la clase Equipo, que es abstract, que tiene un atributo de tipo String. Vamos a hacer privado. Que es el nombre. Eh, y otro que es de tipo Daytime, que es eh, fecha de creación. Bien, vamos a hacerle un constructor para decir las cosas. después dice eh, que esos dos equipos serán iguales si comparten el mismo nombre y fecha de creación. Yo por eso interpreto que me pide una sobrecarga del igual-igual. Y va a comparar dos equipos. Son, son iguales si tienen el mismo nombre y eh, la fecha de creación. Okay. Y sobrecargo el distinto también. Eh, string, picture. Dado el de eh, creación, punto tu string, le vamos a pasar un formato. Eh, a ver si me acuerdo cómo era esto, eh, día. Mes y año, creo que era así. O así. Bueno, vamos a probar. Si no, en Classroom hay un apunte, un machete con todos los formatos que le podemos dar a, a Daytime y, y otros formatos. Sí. Equipo eh, Fútbol. hereda de equipo y otra clase más que es equipo basque. Bien, eh, de equipo. Bien, ahora sí, voy a ir a la clase torneo que me pide que sea una clase genérica. Me dice eh, restringir el tipo genérico para que deba ser del de tipo equipo o sus derivados. bueno. Entonces vamos a hacer where t va a ser del tipo equipo o sus derivadas. Bueno, dice que vamos a tener un atributo que va a ser una lista de tipo t. Eh, vamos a llamar equipos y eh, un string que va a ser el nombre el torneo no lo dice pero yo lo voy a inicializar en el constructor voy a recibir primero como parámetro y además voy a crear un constructor eh, privado perdón, por ahí va a ir cualquier cosa eh, que voy a inicializar la lista de equipos. Y el constructor que recibe parámetros, lo voy a enfocar. ¿sí? Bueno, me dice el punto 3: sobrecargar el operador igual-igual para que controle si un equipo ya está inscripto al torneo. Acá cuando sobrecargan los operadores, recuerden que uno de los operandos, si es que trabaja con dos, o por el contrario si es un operador, un área va a trabajar con uno solo, uno de los operandos, al menos, tiene que ser del tipo del tipo envolvente. En este caso el tipo envolvente es torneo. Entonces uno de los operandos tiene que ser de tipo torneo. Sí. Y el otro va a ser del tipo P, que va a representar al equipo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, con un for each, voy a recorrer la lista de, eh, de equipos, torneo. Punto torneo.equipos. Y acá eh, voy a usar la sobrecarga del de, eh, igual-igual en la clase equipo. Fíjense que si yo hago T, eh, perdón. Item, que es eh, el equipo de la lista de torneos lo comparo con Equipo... Ya el compilador lo... Solito hace la, la magia, ¿sí? Y me dice, bueno, equipo, equipo, ta, ta, ta, invoca el... el eh, invoca la... A ver, usar contains. No, no se puede usar contains. ¿Por qué no se puede usar contains? Porque el contains lo que hace es... Utiliza el método Equals para comparar. Y el Equals, como ya sabíamos, lo que hace es, compara que dos objetos ocupen el mismo espacio en memoria, ¿sí? literalmente que sean el mismo objeto, que, se, eso, que sean el mismo objeto literal, que ocupan el mismo espacio en memoria. Nosotros en este caso lo que estamos comparando es, por otro criterio que es eh, nombre y fecha de creación. Eh, ¿Qué más me dice? Sobrecargar el operador más para agregar un equipo a la lista siempre y cuando este no se encuentre ya en el torneo. Bien, acá. Eh, um, el torneo. Is not null. Y equipo. Is not null. por un lado y eh, el equipo no está en el torneo Me acabo de dar cuenta de algo voy a hacer rápido Sí, me había faltado el, el distinto. Bueno, entonces, válido que eh, sean distintos de null, que no esté el equipo inscripto en el torneo. Y entonces agrego el equipo, sí. Retorno true, y si no, false. Bien, ¿qué más me queda? Me dice el método mostrar, retornará los datos del torneo y de los equipos participantes. string builder you see. Bueno, y ahora eh, me dice datos del torneo y de los equipos participantes. ¿Se entiende por qué en el fridge yo pongo que es de tipo T, no? Porque esta lista es de tipo T. Sí. Luego cuando instanciemos, esto se va a reemplazar por un dato real y todas las apariciones de T van a ser reemplazadas por ese por ese dato. Sí, entonces los elementos de esta colección van a ser de tipo T. Puede ser equipo básquet, equipo fútbol, equipo de no sé, volei. Y vamos a usar el método Entonces tengo que retornar nada más, bien, a ver qué más me pide, mostrar, método privado calcular partido. Eh... Devuelvo un string. Recibe dos elementos de tipo T, que va a ser el equipo 1 y el equipo 2. Y me dice calcular utilizando la clase random, un resultado del partido, retornará el resultado como un string con el siguiente formato donde equipo X es el nombre del equipo y resultado X la cantidad de goles bueno entonces vamos a crearnos un objeto random y vamos a retornar un String con ese formato. Tipo uno punto eh, No puedo acceder al nombre tampoco, bueno. Voy a volver a ponerlo público. El resultado que va a ser eh, random eh, no me dice el rango no bueno va a ser el tercer y diez falta, la propiedad, una propiedad pública eh, que devuelve una string que se llama jugar partido. Tomará dos equipos de la lista al azar y calculará el resultado del partido a través del método calcular partido. Bien, con esto ya terminamos. me lo voy a robar. Perdón. Tipo 1. Tipo 2. Equipo 1. Eh, entonces pasar entre 0 y eh, count. equipos 2. Count. Muy bien. Eh, bueno, equipo 2 y Ahí está bueno lo que hace Tomás, que todo esto lo encierra en un do while y, que, y valida que los equipos sean distintos, ¿sí? Entonces, itera hasta que sean distintos. Si equipo 1 es igual que equipo 2, vuelve a iterar y vuelve a pedir a generar los. Eh, eh, ay, perdón. A, a pedir, a sacar una random un, un elemento de la lista. Estaba leyendo el, el chat y me está. Vale, eh, retornamos el método que se llamaba calcular partido, que recibe dos equipos, equipo 1 y equipo 2. Un torneo... Me olvidé que iba en el constructor de nombre y los equipos. Paso cualquier cosa, total se creó hoy. Entonces debería poder hacer torneo basket más de uno. Me un que. Y ahora eh, mostrar. Bien, y me da los datos, sí nombre del equipo, 1-2, fundado a fecha de hoy.